El E3 se acerca y es que ya solo quedan 9 días, por eso desde aquí empiezo ya a prepararme. Muy buenas, soy DeltaZai y bienvenidos al canal que espera el mayor evento de los videojuegos, el E3. Cada año se anuncian decenas de nuevos juegos y detalles de los ya anunciados. Nintendo por supuesto no es menos y como cada año se dedicará a hacer una conferencia digital y después enseñar lo visto en esta en el Treehouse. Lo cierto es que ya queda muy poco para el 11 de junio, día en el que se llevará a cabo la presentación de Nintendo. Por eso mismo, he decidido hacer una porla, al igual que el año pasado. Nintendo ya ha confirmado que solo se mostrarán juegos que se lanzarán este mismo año, por lo que incluir juegos previstos para más adelante sería una estupidez. Y creo que es una obviedad, pero por si acaso aviso que esto es lo que creo que se mostrará, ni mucho menos es oficial ni tiene por qué ser lo más probable. Y antes de empezar quiero aprovechar para pedir el like y que os suscribáis si os gusta el vídeo y lo que podéis ver en mi canal, me ayudaría muchísimo. Ahora ya, sí que sí, empezamos con el vídeo. Sobre el papel, ya sabemos prácticamente todo lo que tenemos que saber sobre Super Mario Maker 2, gracias al direct temático que hubo no hace mucho. Anunciado precisamente durante otro Nintendo Direct que se llevó a cabo este febrero, ya queda muy poco para su lanzamiento. Y precisamente por eso pienso que Nintendo le dedicará algo de tiempo en el próximo E3. Y es habitual que se muestren juegos que ya han salido o que estén a punto de hacerlo, precisamente para recordárnoslo. No es necesario que se anuncie nada sobre él, simplemente se recordará su lanzamiento, que a fecha de la conferencia será 17 días después, el 28 de junio. Aún así, es posible que se anuncie algo, como por ejemplo una nueva temática, ya que puede verse un hueco al lado del The Street World en un apartado que está en plural, aunque solo haya una opción. De la misma forma, pero algo menos marcado, también veo muy posible que se hable de Fire Emblem Three Houses. La nueva entrega que verá la luz en Switch el 26 de julio fue anunciado oficialmente durante el pasado E3 y... a día de hoy aún no sabemos gran cosa. Si bien es cierto que durante las últimas semanas hemos estado recibiendo detalles sobre sus personajes, poco más sabemos. Espero que durante la exposición de este año, ya sea durante la conferencia en forma de tráiler como durante el Treehouse por medio del propio gameplay, se compartan detalles de la trama y novedades, ya sea en el sistema de combate como en lo que a su mundo se refiere. Y otro juego que se anunció en el pasado E3 fue Daimon X Máquina, siendo uno de los primeros anuncios. Ya ha pasado un año y a día de hoy no sabemos prácticamente nada además de lo adelantado en el propio E3 ni siquiera tenemos una fecha de lanzamiento, lo único que tenemos es una demo algo flojita si me lo preguntáis a mí. Por tanto, creo que este año podemos ver nuevos detalles de la nueva IP de Nintendo, así como cuando estará disponible en todas las tiendas del mundo. Lo nuevo de Game Freak, Town, también tiene bastantes papeletas de mostrarse en el próximo E3. Al igual que Diamond X Máquina, no hemos tenido prácticamente novedades desde su anuncio. El lanzamiento está previsto para este año, por lo que es muy posible que veamos algo en la presentación de Nintendo, así como sistemas de combate, mecánicas, fecha de lanzamiento o incluso un título definitivo, ya que en su anuncio se aclaró que Town es un título provisional. Y ahora entramos en los pesos pesados. Luigi's Mansion 3 fue anunciado para Switch por medio de un tráiler en el que tampoco se compartieron muchos detalles, la fecha de lanzamiento está fijada para este año y recientemente Nintendo ha insistido en que sí, Luigi's Mansion 3 saldrá este año, por lo que parece muy probable que se muestre algo en el E3, como mínimo un nuevo tráiler y una fecha de lanzamiento definitiva. Y al igual que Luigi's Mansion 3, Animal Crossing también fue anunciado para Switch y fue fechado para 2019 y recientemente Nintendo ha asegurado que no se ha retrasado y que será lanzado este mismo año pero la diferencia está en que ni siquiera hemos visto Animal Crossing en movimiento. Los fans están desesperados y por eso creo que el E3 es el mejor momento para mostrar de una vez la nueva entrega de Animal Crossing y, ya de paso, por supuesto, de mostrar la fecha de lanzamiento. Ya con Joker a la venta, se rumorea de un anuncio del segundo personaje de DLC de Smash desde hace un tiempo. El E3 parece un momento ideal para confirmar al siguiente integrante del plantel, sin necesariamente saber cuándo llegará, del mismo modo que pasó con Joker. Ahora mismo, las apuestas más fuertes son Steve de Minecraft y Erdrich de Dragon Quest. Y sinceramente, me cuesta mucho creer que Nintendo no mostrará algo nuevo para su catálogo, ya sea un título completamente nuevo o un porn. Y en ningún momento digo que solo anuncie uno de estos, pero es algo muchísimo más difícil de predecir. En cuanto a juegos nuevos, puede que sea un buen momento para mostrar el próximo gran juego de Mario, y también me encantaría ver un nuevo Kid Icarus. Y en cuanto a ports, me encantaría ver Persona 5, aunque ya no parece algo tan probable, o quizás algo de Kingdom Hearts o el tanto moreado de Witcher 3. Pero ya os digo, esto es algo mucho más difícil de predecir, por lo que es muy posible que no haya dado ni una. Y, por supuesto, como cada año, Nintendo tendrá un tema central inspirado en uno de sus juegos. Super Mario Odyssey, Breath of the Wild, Smash Bros. Ultimate... Y este año creo que este papel lo ocupará Pokémon Espada y Escudo. La próxima semana tendremos un Direct centrado en estos y muy seguramente se confirme la fecha de lanzamiento. Ideal para poder centrarse en estos durante el E3, dar un poco más a conocer y preparar el lanzamiento, en el mismo modo que ocurrió con los juegos que mencioné anteriormente. He dejado fuera de la lista algunos puntos como Bayonetta 3, porque no está claro que vaya a salir en 2019, un nuevo modelo de Switch, porque parece que se centrarán en videojuegos, y Metroid Prime 4, porque fue retrasado, pero igualmente es posible que se hable de algo de esto, por lo que lo pongo en duda. Y esto es todo lo que creo que van a mostrar en el próximo E3. Ya queda muy poco, como he dicho antes, para poder ver lo que nos tiene que mostrar Nintendo, y una vez que se emita daré una opinión detallada sobre todo lo que se anuncie, así que espero veros a todos otra vez. Como ya he dicho, si habéis disfrutado del vídeo, un like la suscripción me vendría genial. Y ya con todo dicho, el vídeo acaba aquí, así que nos vemos.